El tiempo pasado en español. Tiempo pasado. Verbos irregulares. Video número 30. Cambio de C a q u -E. que. Irregular verbs in Spanish. Past tense or preterite.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 Verbos irregulares en español, tiempo pasado o pretérito Verbos con cambios de deletreo Muchos verbos en español son muy regulares en el tiempo pasado o pretérito debido a los cambios en la forma de escribir, deletreo. Esos cambios ocurren solamente en la primera persona del singular yo, hay para conservar su sonido regular o normal en una oración. Por ejemplo, explicar, yo expliqué. Buscar, yo busqué. Comenzamos con el verbo pecar. Yo pequé. Tú pecaste. Él, ella, usted pecó. Nosotros, nosotras pecamos. Vosotros, vosotras pecasteis. Ellos, ellas, ustedes pecaron. Dios mío. Perdóneme porque yo pequé ayer. PESCAR Yo pesqué, tú pescaste, él, ella, usted pescó, nosotros, nosotras pescamos, vosotros, vosotras pescasteis, ellos, ellas, ustedes pescaron. Ellos pescaron el fin de semana pasado. Practicar. Yo practiqué. Tú practicaste. Él, ella, usted practicó. Nosotros, nosotras practicamos. Vosotros, vosotras practicasteis. Ellos, ellas, ustedes practicaron. Yo practiqué mi inglés en Inglaterra. Provocar. Yo provoqué. Tú provocaste. Él, ella, usted provocó. Nosotros, nosotras provocamos. Vosotros, vosotras provocasteis. Ellos, ellas, ustedes provocaron. El conductor ebrio provocó un terrible accidente. Publicar. Yo publiqué. Tú publicaste. Él, ella, usted publicó. Nosotros, nosotras publicamos. Vosotros, vosotras publicasteis. Ellos, ellas, ustedes publicaron. La noticia se publicó en todos los diarios del país. Rascar. Yo rasqué. Tú rascaste. Él, ella, usted rascó. Nosotros, nosotras rascamos. Vosotros, vosotras rascasteis. Ellos, ellas, ustedes rascaron. El perro se rascó toda la noche. Revolcar. Yo revolqué, tú revolcaste, él, ella, usted revolcó, nosotros, nosotras revolcamos, vosotros, vosotras revolcasteis, ellos, ellas, ustedes revolcaron. El oficial de aduana revolcó mis maletas. Sacar. Yo saqué. Tú sacaste. Él, ella, usted sacó. Nosotros, nosotras sacamos. Vosotros, vosotras sacasteis. Ellos, ellas, ustedes sacaron. Ellos sacaron la basura el miércoles pasado. Salpicar. Yo salpiqué. Tú salpicaste. Él, ella, usted salpicó. Nosotros, nosotras salpicamos. Vosotros, vosotras salpicasteis. Ellos, ellas, ustedes salpicaron. Yo salpiqué mi camisa con tinta negra. Secar. Yo sequé. Tú secaste. Él, ella, usted secó. Nosotros, nosotras secamos. Vosotros, vosotras secasteis. Ellos, ellas, ustedes secaron. Ustedes no secaron la ropa en la lavadora. Tocar. Yo toqué. Tú tocaste. Él, ella, usted tocó. Nosotros, nosotras tocamos. Vosotros, vosotras tocasteis. Ellos, ellas, ustedes tocaron. ¿Luis tocó la flauta? Y Lucía tocó el violín. Verificar. Yo verifiqué. Tú verificaste. Él, ella, usted verificó. Nosotros, nosotras verificamos. Vosotros, vosotras verificasteis. Ellos, ellas, ustedes verificaron. Yo verifiqué el saldo de mi cuenta bancaria. Volcar. Yo volqué. Tú volcaste. Él, ella, usted volcó. Nosotros, nosotras volcamos. Vosotros, vosotras volcasteis. Ellos, ellas, ustedes volcaron. Un tornado muy fuerte volcó mi carro.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 Tiempo pasado, verbos irregulares. Video número 30. Cambio de C a Q, U, E. Que. El tiempo pasado en español.